Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal en esta ocasión cazaremos un diamante de cabra salvaje desde lo alto del puesto de observación del castillo de piedra y sin más preámbulo comenzamos nos encontramos lo alto del puesto de observación ahí vemos un grupo de cabras una hembra un macho otro macho un nivel 5 vamos a coger el solo king Aportamos, disparamos a uno, vaya disparamos a la hembra macho si podemos otro vaya creo que le da la cabeza vamos a ver vemos aquí que siguen corriendo los animales no, es una hembra no, no lo voy a disparar otra hembra no no vemos nada así que vamos a a bajar a recoger los animales Mira, ahí vemos otro animal. Otro macho nivel 4. Vamos a ver si hacemos el disparo. Y. Disparamos. A ver. A la vértebra a ver si cae. Bueno, vamos a, vamos a ir a recogiendo. Vamos a recoger, vamos a bajar. Que tenemos a Perreta ahí abajo esperándonos. Nos pegamos la carrerita, ahora cuando bajemos llamaremos a nuestro perro para que nos ayude a localizar a los animales oliendo el rastro de sangre. Venga, ahora se nos tumba. Vaya por Dios, se nos tumba el perrete. Vamos a ver si localizamos donde está. Venga, rastrea perrete. Venga, busca, busca. Mira, tenemos el, el animal, vamos a dejar que lo no encuentre el perro Venga, venga, ya viene corriendo Venga, busca, busca, busca, busca Ya lo tiene ahí Ya nos queda mirando Venga, siéntate un poquito Siéntate Vamos a hacerte una foto Muy bien, ya vamos a hacer otra foto del animal, desde luego que cuernas tiene, más bonita. Y vamos a, a recogerlo. A ver qué punto se nos arroja. Diamante, un diamante 219,20. Vaya cornamenta, pedazo de bicho. Qué bonito es. Vamos a disecarlo y vamos a, a recoger a los, a los otros vamos a decir que siga rastreando, puesto que hicimos varios lances, vemos ahí ya huellas de sangre, vamos a seguir a nuestro perro, Llega las cabras, vaya que nos cruzan las cabras, por dios, vaya, vaya nos ha dado, nos ha dado, Déjalos, son niveles pequeños Vamos a recoger Nos llama el perro, vamos a recoger el otro animal Ahí se nos pone otro delante Justamente la que estoy recargando A ver si podemos hacer el lance No, no tenemos no tenemos visión así que no Vamos a recoger a los animales Y, y continuamos vemos que siguen corriendo las cabras pero son niveles bajos son hembras vemos ahí como está batido ya el perro lo tenemos al lado la que tiene buen nivel pero ya se nos mete entre el follaje no, no, no vamos a poder disparar ya nos llama Tarrete que ha encontrado a, al animal ya a que que nos encontramos aquí nada son, son animales de poco de poco nivel esta es la hembra creo que disparamos la primera si sí, una hembra y vamos a ver al nivel 4 que tiene poca sangre así que yo creo que, que le dimos mal vamos a ver Sí, porque aparte está corriendo mucho o sea que no, no ha sido un impacto en de vital vamos a ver si lo encontramos si nos estamos alejando ya lo vemos allí vamos a, a elogiarlo un poquito por el buen trabajo que ha hecho con la carreta que se ha pegado y nosotros detrás nos llama desde luego tiene un color bonito el animal venga vamos a ver perrete nivel 4 nos ha dado plata sería un oro la verdad es que es muy bonito también vamos a premiar a nuestro perro venga una galletita vaya se nos mueve vamos a localizar al otro Ponemos nuestra señal Y vamos a buscarlo Venga, vamos para repe. Vamos a buscar otro animal Recuperamos la salud del topetazo que nos dio la cabra Menos mal que son animales pequeños Si no nos quitan toda la, toda la vida Como si cuando nos ataca un, un león o, o un oso grizzly Pero bueno Seguimos escuchando como como braman las, las cabras bueno, balan, las cabras balan y vamos a, a ver si nos acercamos a la marca, ya nos va quedando menos, cuando estemos relativamente cerca le diremos a, a Perrete que, que busque la sangre. Seguimos corriendo, Perrete viene a nuestro lado. Vemos las huellas por donde iba el último animal que marcamos, nos estamos acercando y vamos a a ver si lo encontramos. Estamos ya muy cerquita. Venga, busca, perrete, busca. Ya lo vemos ahí. Bonito ejemplar también. Otro nivel 4, porque le hemos dado en, en mal sitio. Una plata Y bueno, a ver si, si vemos otro animal. Y si no, continuaremos. Venga, vamos a premiarle un elogio. Vamos a buscar más animales. No encontramos nada. Nos vamos a acercar aquí, a ver si veamos más cabras, que esta zona de, del castillo de piedra es una zona muy buena para la cabra. Venga, tarrete. Sígueme. A ver si encontramos algo, y si no, vamos a otro sitio. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo...